Tubos Reunidos inició su bandadura en 1892, tenemos más de 125 años de, de historia. Nos dedicamos a la fabricación de tubos laminados en caliente y estirados en frío, de aceros al carbono y aleados hasta 13% de cromo. Fabricamos tubos de diámetros desde 6 milímetros hasta 180 y espesores de 1 milímetro hasta 20 milímetros. Vendemos nuestros productos en más de 80 países en los cinco continentes y el objetivo principal de, de nuestra empresa es la satisfacción de los clientes. Fabricamos los tubos para sectores diversos como puede ser el petróleo, el gas, el petroquímico, la generación energética o instalaciones especiales mecánicas. Para Tubos Unidos la calidad es muy importante eh, ya que trabajamos en sectores eh, que requieren una calidad de producto muy exigente. Tubinspec es un proyecto propio, desarrollado por, por nosotros, se basa en la digitalización de la probeta, la obtención de, de alrededor de un millón de, de puntos, con lo cual conformamos una imagen 3D de la superficie, tanto interior como exterior del tubo. En la laminación, por cada orden de fabricación, extraemos cada ciertos tubos una probeta, que es una parte del tubo, un trozo del tubo, se lleva al centro de control de calidad, eh, se pone el sistema de digitalización y obtenemos un análisis geométrico de la superficie del tubo. Esta solución nos permite hacer mediciones mucho más rápidas y mucho más ágiles y por tanto podemos tomar eh, acciones en la laminación de manera mucho más eficiente. Este proyecto nace desde el departamento de laminación debido a la necesidad de tener una mayor fiabilidad en las mediciones que realizábamos a los tubos. Antes del inicio del proyecto, todas nuestras mediciones se realizaban de manera manual. Estas mediciones se basaban en la utilización de distintas herramientas para eh, medir el diámetro exterior, el diámetro interior y también los espesores, buscando sobre todo los espesores mínimos. Nuestro problema principal era no tener una gran precisión y repetitividad en las mediciones y eso de cara a aportar valor y calidad a nuestros clientes era un punto a mejorar. Gracias a la implementación del proyecto ahora tenemos medidas a lo largo de todo el tubo en lugar de tener medidas puntuales, donde antes eh, intervenía el factor humano. De manera adicional, hemos conseguido desarrollar unos informes que nos valen tanto para la información en planta a nivel de operario como para la gestión de los mandos. Un aspecto fundamental del proyecto ha sido desarrollarlo junto con el personal de planta. Gracias a ellos hemos podido crear una interfaz amigable, fácil de utilizar para ellos y con información suficiente para el desarrollo del trabajo. Esta solución nos posibilita adicionalmente el medir nuevos parámetros de los tubos que hasta ahora no éramos capaces de medir, como puede ser la rugosidad o la excentricidad. La posibilidad de medir y controlar estos nuevos parámetros nos posibilitan el cumplir con las normativas más exigentes y por tanto acceder a nuevos mercados y nuevos sectores. En el proyecto hemos invertido alrededor de un año y unos 160.000 euros. Este proyecto es un indicador más por la apuesta clara de tubos reunidos eh, para la captura de datos de planta, para la digitalización de nuestro proceso productivo como avance hacia el futuro.